Bien, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana. Como siempre, este equipo ya está completo. Y a esta hora recibimos a Tony García, que está con nosotros para las informaciones deportivas. Anoche, anoche me acosté, me acosté contento. Ganar sí, las ganamos. águilas. Recojan que no, ganar las águilas. Yo ganamos. pensé que él iba a decir ganamos los gigantes. No, no, qué ganamos. No, no, no. Ganamos Curs. las águilas. ¿Qué Gran tal, cosa? Cuántas él es, cosas. Él es aguilucho. Yo soy aguilucho. Yo soy de, la, de los gigantes y también ese es tu derecho ¿verdad? Sí. y el mío seguir siendo de las águilas claro. y apoyar a San Francisco seguir <risa> <sigue> siendo aguilucho <risa> sí, hubo una amiga sí. una, hubo una amiga tuya y de Sócrates de todos ustedes que, y Belice me, Aguilucha, que me insultó Sal... porque yo publiqué eso eh. Sal... y Belice Aguilucha el Julián Javier, el Julián Javier ayer Pero parecía también. más de las águilas que de los gigantes Claro. claro. Wow, amado increíble. y Belice increíble. Aguilucha no. la, la amiga de Salcedo saludos a ah, Ibelice ah. saludos a Ibelice parecíamos los visitantes y no los locales ay o sea. Dios mío. Lo que pasa es que imagínate Y, <risa> y, la y nuestra ex compañera Raquel es aguilucha sí, Espero también. que <risa> se haya recuperado de un susto con sí, sí. un pequeño accidente Está muy ah, mejor, sí. gracias a Dios sí, sí. Vamos a los deportes, señores eh, En la categoría de baloncesto U14 ya hay un nuevo campeón Que es el equipo de los rieles que se proclamaron eh, campeones al derrotar al conjunto de San Vicente, 97 por 86 en el último partido de esta final, que se jugó ahí en el techado San Martín de Porres, eh, por los más destacados, por el equipo de los Rieles, Justin Duarte, esto es demasiado, 45 puntos para ese jovencito, Raniel Sánchez, 21 puntos, y por el equipo de San Vicente se destacaron eh, Bradin. Brailing Aguas Vivas con 25 puntos y 22 para Steven Paula. Así es que el equipo de los Rieles, ahí está la celebración final, eh, se gana, eh, o sea, se corona campeón del torneo U14 que organiza la Asociación de Baloncesto de la provincia Duarte. Tenemos algunas declaraciones por parte de Alexis Cruz que trajo los muchachos, eh, parte de los muchachos del equipo al programa de la bien, asociación AvaProducto TV. Bien. Así es que vamos entonces a, a ver si tenemos las declaraciones de Alexis Cruz. Adelante. Estamos felices de haber ganado esta categoría nuevamente, este tercer año, que ganamos este torneo 14 y nos estamos preparando inmediatamente para el próximo año. ¿Cuál es la metodología a seguir ya en las próximas... Eh, eventos que va a tener precisamente el equipo de los Rielos? Bueno, eh, no, nuestro fin es seguir desarrollando el talento y en el proceso seguir ganando eventos para, para nuestra grupo. ¿A quién le dedican este triunfo? A toda la comunidad y en especial a los atletas que se esfuerzan cada día en dar lo mejor de sí. Bueno, ahí estaban las declaraciones por parte de Alexis Cruz, eh, que ya tiene pues dos años de manera consecutiva ganando este torneo en, en esta categoría eh, se está haciendo un gran trabajo ahí en los rieles hay mucho talento, hay mucha preparación para estos jóvenes desde, desde temprana edad pues están eh, practicando el baloncesto están entrenando, formando a estos niños y felicidades para ellos de mañana